Oye, bien, bien, no se come sopa en la tienda. Yo solo estoy sosteniendo la sopa. El pan solo es un recipiente. Mire, incluso ¿Oh? tiene tapa. ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡La foto de Celine! Nebulosa Friatata hace un concurso para el diseño de su nuevo disco. Milo, tu arte es genial. Milo, Nebulosa Friatata es genial. Milo, juntos tú y la banda serían más geniales. Y seguramente te darán algunas cosas gratis. Cosas gratis geniales. La película empieza en 10 minutos. Lo sé, hay mucho tiempo, pero no olviden la fila de los Nachos, tenemos que esperar. Milo, este concurso le daría a tu arte un gran público, mucho más que el boletín escolar. ¡Lo discutiremos en el camino! Tu arte podría aparecer en un anuncio de ocho discos por 10 centavos en las historias de Fossil. Tienes talento que compartir, tienes Ya participé, felices. La película es el día del juicio Shalala. Estuvieron de acuerdo en ir. Invitan a los nachos, etcétera, etcétera. ¡Vamos! ¡La película Shalala se ve mala! Oigan, por favor, un poco de fe. No creo que sea tan mala. De acuerdo, fue muy mala. Pero era de Cameron Landisberg. El hombre merece el beneficio de la duda, ¿no creen? ¿Cameron Landisburg? ¿El hombre responsable de Pingüín Maestro? ¿Hoy bailamos, mañana morimos? ¿Y rompe piernas partes de la 1 a la 4? Sí, tiene una mala racha, pero si alguien puede recuperarse es Landisberg. Su primera película, Luna Alta, fue una gran obra maestra. Milo, a veces llego a dudar de tu buen gusto. Despídete, niña. ¡Kamalani gana. Un juego más. Ah, ah, ah. ¿Oh? Ah, ah, ah. ¿Está engañándome? ¡Pegué un calcetín a un pedazo de cartón! ¡No me importa si yo gané su concurso! ¡Envíe antiarte! ¡Una abominación de papel y tela! ¿Qué? ¿Este es el estudio que me gané? No está mal, ¿eh, Milo? Seis meses de un estudio con chaperón, material de arte gratis y todo el catálogo de Nebulosa Friatata. Entrar en el concurso no fue una mala idea después de todo, ¿eh? ¿Eh? Gracias, Pepper. No más calcetines pegados. Aquí puedo hacer verdadero arte, como pintar, esculpir, soldar, vidrio soplado. ¿Oh? ¿Eh? ¿Tú eres Milo? Porque vine a entrevistarte como ganador del concurso de Nebulosa Friatata. Supermodelo Mindy! ¡Yo te... ¡Te gané a ti también! ¡No, tonto! A menos que seas el ganador de gana a la supermodelo Mindy. Y no lo eres. ¿Verdad que no? ¿Qué es eso, sonido? Son pantalones de campana y vuelven para vengarse. ¡Ay! No estarán viendo cabaña de moda de la supermodelo Mindy, ¿verdad? Queremos ver tu entrevista. ¿Por qué? Le dije cómo estuvo. Estuve como un alce tonto atrapado entre luces. <risa> Son tan geniales. Ay, no sé, pero hoy conocí a uno que se llama Milo K. No me acuerdo. Ah, resulta que, que el dedo de, de... el cuarto dedo de mi pie es más largo que los demás. Y quiero agradecer a Milo K. por compartir con nosotros su fabulosa pasión por su... Um, A-R-T. Ah, ¡Arte! Sí, eso es arte. Y gracias por vernos. ¡Hasta luego! Milo fue grandioso. Sí. Es como un poema visceral de ruido. ¡Es un ramillete de pasión y tomates! ¡Bravo, no! ¡Bravísimo! Pst, oigan, ¿soy yo o la gente está actuando raro? Milo, estuviste en televisión. ¿Y? La televisión puede impregnar la mente y puede ser importante para nosotros por la simple razón de que al aparecer en ella, te convierte en alguien famoso. <ríe> ¡Doctor Fizz Soda! ¡Refrescante y satisfactorio! ¿De qué estaban hablando? Tifty Reynolds, dueño de la galería de arte Hazel, no, dime, ¿tienes más pinturas de Katsup y piezas de calcetines? ¡Ay, oh, por favor expón para nosotros! Así que pensé, si quieren hacer una exposición de mis patatas y calcetines, bueno, ya sabes, es algo bueno. No es grandioso, pero es algo bueno. Pero la exposición no es una parodia de todo el arte en el que realmente has puesto tu corazón. Cuando lo expones así... Parodia, tonterías Ese tifi dijo que habría ravioles fritos gratis ¡Vamos! Tu trabajo ha cambiado mi modo de ver la katsu. ¡Fírmame calcetín! Me encanta esa apariencia de indiferencia ¿Qué tal? ¡Milo! ¡Soy Cameron Landisberg! ¡Ay! ¡El escritor y director de Luna Alta! ¡Adoro su trabajo, señor! Ah, ¡Y yo adoro el tuyo! ¡Estas pinturas y esculturas son fabulosas! Mm, ¡Son basura! <risa> sí, todos nos castigamos con nuestro arte. Nunca es bastante bueno, ¿cierto? ¡Ay! ¡Aún así me interesa comprar algunas. Sé que va a ser para ti difícil desprenderte de ellas, ya que que. Estoy... <risa> Eres valiente, Milo. Escucha, mañana en la noche estaré en el programa Artistas Famosos. Katy Griffin canceló, así que hay un lugar disponible. ¿Quieres acompañarnos? Milo, gracias por dejarme ser un parásito. Ah, eh, oye, se acabó la pizza. Oh, espera un momento. ¿Tú eres Milo Kamalani? Así es. No, no, no. Me dijeron que eras un artista joven, antipático, de aspecto raro... Una pequeña rata de almacén, lo siento. Mejor llamaré a la doctora Joyce Brothers. Siempre está disponible. Esa pequeña rata de la que habla no soy yo. Es que resulta que aún no me he cambiado. Sí, bueno, mi cabello por lo general es blanco. Uso anteojos amarillos e iba a usar una camisa hecha de palitos de paleta. Ah, de acuerdo. Te veré en el set. Milo, ¿qué haces? Acabas de venderte por participar en una mesa redonda de política. Nikki, estás mirando las cosas de forma micro. Míralas macro conmigo. Salgo en televisión y hago que mi arte y mi mensaje llegue a las masas. ¿Pero has hecho algo de arte desde que ganaste sí. ese concurso? No, ¿y tú? Ah. Mientras tanto, la gente del otro lado dice, está bien, no se preocupe. Esta vez pagaría yo la preocupación. ¿Tú qué opinas, Milo? Ah, ah. Han notado que, que las per personas no no estornudan en las montañas rusas. Milo sin vergüenza. Ese Milo lo puso en su lugar. Le darán una serie. Milo es no. genial. Este año es el aniversario 25 de Luna Alta. Habrá una gran fiesta de gala la próxima semana. <ríe> En una revista que Cristi Ali tuvo una sirena en su fiesta de cumpleaños 40 ¿Podrías ir a ver la televisión? ¿Muy cerca? Claro, Landy Quiero encargarte una enorme pintura de Katsu para la fiesta de gala Y quiero que estés presente ¿Quiere decir que vaya a la fiesta de aniversario de, de Luna Alta? Por supuesto Siempre y cuando esa niña no se acerque a un kilómetro de la alfombra roja Gracias, Milo ¡No puedo creer que vayamos a la fiesta de aniversario de Lunáticos! ¡Alta, Pepper. ¡Luna alta! Oh, creo que debería verla antes de ir. Uh, Podemos ir si te quedas en casa. Es que Landisberg solo me invitó a mí. Está bien. ¡Que te diviertas! Ah, tengo que ir a fingir que estoy durmiendo. ¡Por la luz de Kilaxis! ¡Ahora lo sé! No. Es más, creo que siempre lo supe. Este planeta está vivo Milo, voy a decirte un secreto acerca de ser artista Regla número uno y única Si se vende, es arte Todo lo demás son tonterías Eso es arte ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo comprarlo? Lo siento, niño, el arte no se compra. Lo ves, lo sientes, está en el aire, es... Está bien, está bien, de acuerdo, pero no tienes que llorar por eso. Milo, tenemos que asistir a una fiesta. ¿Cuál es el problema? Ay, todo. Todo es cierto, pero la pintura no es una pérdida total. Tal vez su madre la colgará en el refrigerador. No, estoy hablando de mí, Landy. Hablo de arte. Yo me vendí. Esto es real. Yo soy falso. Pensé que podía volver a ser mi arte. A ser el verdadero yo, pero cuando te pierdes a ti mismo, ya no es tan fácil recuperarte. Ahora que tengo esa oportunidad, la aprovecho y me voy. Bueno, vendo juguetes en la calle. Es que tengo la sensación de que no pertenezco aquí. Tienes razón, así es. no. ¿Qué, ¿qué crees que esté haciendo Milo mi ahora? Social, Pensaba comprarles que... algo a mis amigas y decirles que lamento haber sido un tonto. ¿Renunciaste a tu arte por nosotras? Y por mí, para el arte ¡Les voy a mostrar la salida! ¡No se habla en el cine! Ayer fui a la presentación y estuvo maravilloso Irv, tengo una historia que contarte una historia de un graduado de la escuela de filmación que puso su corazón en una película llamada Luna Alta. Continúa. Oh, fue un éxito. Y el joven fue asediado por reporteros, por parásitos y por aduladores. Pero en alguna parte del camino olvidó lo que era importante. Las películas, no los tontos. Bien, algo me pasó a mí. Algo maravilloso. He regresado a mis raíces. No haré esa primera parte de Luna Alta. No comprometeré mi mejor película ni por... ...por los cientos de millones de dólares... ...que seguramente ganaríamos. <risa> Largo de aquí, no. ¿Casi lo crees, Sir? <risa> Te veré después...